Madre de joven calcinada podría ser la principal sospechosa de este caso. Y es que Kenia Martínez, quien está siendo señalada como la principal sospechosa del crimen en el que murió calcinada su hija Stephanie García, de 22 años, supuestamente es la que aparece en un video de seguridad sustrayendo a su nieta la madrugada en que ocurrió el siniestro de hecho. Tiene audio? Esas son bueno, imágenes de lo que pasó, ¿verdad? Sí, esa es la imagen de Cámara de Seguridad, del hecho que ocurrió, me parece que fue en Santo Domingo Este, ¿verdad? Así, así es, ahí está el Palacio de Justicia de allá, de Santo Domingo Este. Entonces, Kenia Martínez es, es la madre del, de la joven. Originalmente se había apresado al esposo, ¿verdad? Es el esposo de la joven, como sospechoso, pero ahora resulta que podría ser la principal sospechosa, la madre de esta joven, Stephanie García, de 22 años, que murió casi nada en su apartamento, en una situación muy extraña, pero que, pues, las investigaciones, al parecer, están dando luz sobre este caso. ¿Pero y por qué sospechosa la madre? Porque es el video que sigue saliendo con la bebé. Con la bebé no murió? No. no. ¿Y por qué se la llevó a esa hora a esa señora? Puede ser. Mami, yo también Bueno. Así mismo <risa> estoy Dime, dime. Ahí, ahí vemos la imagen ¿eh? de cuando la, la señora va caminando con. con ¿A qué hora era eso? Así a ¿Eso fue.? Eso. ¿Eso era qué hora? Eso fue en la madrugada, ¿verdad? Amable. Sí. La sí o sea, ¿yo del toque de qué? O sea, ¿ya salió? no. no. No, porque no, puede Villalón, ser la noche no, puede a ser a las 12 y días. No, por... no, pero, no, pero pudo ser a las 10 11 de la noche, o sea. Sí, también. O sea, que ya salió en salió, Que ya salió en medio del toque de queda, o sea. Bueno, no hubiera vive seca O algo así. Está, está, está raro el caso. Vamos a ver si las autoridades... Sí, sí, está raro, porque yo creo que una madre no se va a apretar no. para pa hacerle un daño a su hija, digo yo, no sé. Bueno, ya, yo, a ese tú, a ese yo no sé. Porque puede y no puede. El padre dice la madre. Ajá. No, no, no, no. Está raro, eso. No ha dado declaración ella. Hay que esperar, eso hay que esperar. Esperar lo que ella va a decir, porque todavía está esa el variante. Apartamento, en el apartamento donde no no ella vivía, fue que murió. Bueno. Muy ah, lamentable. Ya, está Vamos bien. a ver el huevo gigante. ¡Guau! ¡Qué huevo! Ay, ay, ay, adelante el huevo de Rochi. <risa> Vamos a ver ¿tú? el huevo de <risa> Rafelito <risa> y de Rochi. Rafaelito, tu, tu edad, Rafelito, por favor, eso no excusa. <risa> eh, Rafelito dos cartones de huevo. Quiero pasar ahí? un día a ver si el los botones son tan difíciles. Eh, bueno, bueno. Mientras tanto, Mientras tanto, vamos a seguir entonces con Bueno, en lo que llega el video, señores, vámonos con la otra huevera de una Ustedes que tienen experiencia, no es así. ¡Guau! ¡Guau! ¿Cómo es? Así nada más. No a veces, nada más y a veces así, nada más. Ya. Compadre, tú no quieres usarle palabra, tú usarlo con todo. teléfono tenía tu teléfono. Tócalo. Así ve, Ya, ya puso. ¿Cómo era es Rafaelita? Dale, dale, ahí. Cambia ahí. Fuá. Fuá. pero como que se dura mucho, tú ves. <risa> Cuidado y aceite que hace falta los botones, <risa> Rafaelito y el pastor. <risa> no, no.